Desde el escaño, gracias presidente. Para presentar brevemente las dos enmiendas, la, la primera es modifica el, el primer punto y es para que el, el registro de control horario no sea solo para los contratos a tiempo parcial, sino también a los de la jornada completa para un mejor control de las horas extras, que es algo también que ha pedido Inspección de Trabajo. En esta enmienda he cometido un error tipográfico que me ha señalado el, el senador Varela y es cierto que he convertido una arroba en una O y he cambiado el plan de comunicación de contratos del SEPE por un contrato. Entonces, si la mesa puede resolver este error tipográfico, será una enmienda y, si no lo puede resolver, va a ser otra, claro. Y la, y la segunda enmienda es para instar al SEPE también a un estudio y, y una especie de control también sobre las horas complementarias de los contratos a tiempo parcial porque diversos colectivos de, de trabajadores donde abundan estos contratos nos señalan por un lado que son habituales, entonces esos contratos se deberían convertir a jornada completa y que su uso discrecional y por parte del empresario sin control de la representación legal de los trabajadores en contratos de 20 horas, que por supuesto el trabajador lo que necesita es llegar hasta las 40, se convierte en un instrumento de disciplina del empresario contra el, el trabajador que ejerce sus derechos, que se coge una baja por indisposición transitoria o que se afilia a, a algún sindicato. Entonces, lo que estamos pidiendo, ya que es una moción al menos, es el, el estudio por parte de, del CP de la utilización de las por parte de las empresas de estas horas complementarias. Gracias.